presente el cuerpo. Las lesiones tiene una quemadura en el brazo derecho. En el brazo derecho. En el brazo derecho, sí. Producto de la electrocutación. Fue electrocutado prácticamente. Se puede decir que murió entonces. Sí. Pero bueno, eh, la magnitud de las quemaduras, que se puede decir? No, quemadura de tercer grado, solamente en el brazo derecho. Bueno, muchísimas gracias. El nombre suyo, doctor. Manuel. T. ¿Sí? ¿Sí? ¿De, del hotel. como el nombre suyo? Peli Antonio Núñez. Peli Antonio Núñez. Peli, usted no se percató de lo, que, de lo que sucedió ahí, porque dicen que tenía varios días ya que muerto este hombre. No, señor. a Eso de las 10, vino y compró un teledrón ahí en la cafetería y de ahí se internó a su habitación no iba a salir más. La última vez que usted lo vi entonces, ¿cuándo fue? Ayer, eso de las 9 y media, por ahí. Pero, presuntamente murió electrocutado. Usted no escuchó nada, ¿no? No se escuchó ruido, no. De nada, no se escuchó ruido, de nada de eso. Usted lo conocía el señor, no señor. Tres días tenía. No En el nombre de los. Bueno, no, no se percató usted del mal olor que había tampoco. Claro, es porque. ¿Cómo se dan cuenta justamente? El día vivo él. O sea, ¿quién le informó a la policía? ¿Usted quién se dio cuenta de su muerte? Bueno, yo esta mañana yo toqué la puerta varias veces, lo llamé, señor, señor, amigo, amigo y no respondía, estaba preocupado. Y llamada a la muchacha para que entonces dieron la puerta por el callejón, abrieron algo allá para pensar y presentarme que estaba muerto. Bueno, ¿cómo se llama esto aquí? ¿Cómo, ¿Cómo se llama este motel? Bueno, pues, esto fue como una pensión. Anteriormente hacia pared, anteriormente. Es o sea, una pensión. Entonces, es. Algo así, esto, algo así. Las personas vienen, alquilan habitaciones sí. y eso. Bueno, el nombre es suyo entonces. Feli Antonio Núñez. Muchísimas gracias Félix.